¿Quién usted quiere? Guillermo Moreno, Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández o María Teresa, buena. Bueno, ¿Cómo está, Omar? Buena. estoy hablando desde niño Adelante, niño. ¿Por quién? No, no, no, no, no. Es eh, eh, eh, eh, eh, la encuesta que estoy haciendo. ¿Por quién usted va a votar? Luis Abinader. Abel Martínez, ¿Leonel Fernández o Guillermo Moreno o María Teresa? No es comentario ahora, ahora no es comentario, ahora es para eso. Buena tarde, y me dicen el sitio. Buena. buena? Sí. De las Guaranas, Luis Abinader. De las Guaranas, Luis Abinader comenzó con una primera llamada para Luis Abinader. Eso es para ver cómo coincide si, si la encuesta... Bueno, ya lo tenemos aquí. Buenas tardes. ¿Por quién? Luis Abinader, de La Marga. De La Marga, con Luis Abinader, que tiene dos. La próxima llamada, buena. ¿Tiene dos? ¿Tiene dos Luis, ¿cómo está Bien, por Luis. Luis, Franklin Miese. Buenas tardes. ¿Por quién usted votaría? Sí, desde El Ciruelillo, con Leonel. Por Leonel de Riciguelillo. Leonel tiene una. Vamos con la próxima. Buena. Roberto de la Cruz dice de... Los naranjos de Samaná ¿Por quién? Luis Abinader de naranjos. Luis Abinader que lleva cuatro. Próxima llamada. Buena. Ahora Abel Martínez de Pimentel. Abel Martínez que tiene una. Leonel Fernández tiene una, Luis cuatro. Vamos con la próxima llamada. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Que ya eh, faltan prácticamente 13 meses. Buenas noches. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Arenoso con, con Luis. Arenoso con Luis que llega a cinco. Vamos con la próxima. Buena. La tarana con Lionel. La tarana con Lionel que llega a dos. Buenas tardes. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Buenas tardes, con Leonel Fernández de San Francisco de Macorís. De San Francisco de Macorís, Leonel tiene tres. Bueno, Lionel empezó fuerte, hay que decirlo. Ah, empezó fuerte Lionel. Buena por aquí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? A partir del 24. Buena, hable. Bueno. Buena, buena, buena. Abel Martínez. Abel Martínez que tiene dos. Mira, Abel y Leonel hoy tan maduro. Aquí tenemos otra llamada. Buena. Aquí tenemos otra llamada. Buena. La Pascuala con Abinader. La Pascuala con Abinader. Y aquí. Abinader, eh, eh, eh, Abinader. Hermano. <risa> Un abrazo hermano. Eh, vamos, ¿quién usted quiere? Porque la encuesta Galu salió, entonces yo quiero ver si, si es verdad que. buena noche buena ¿Quién Buenas usted noche, quiere? Don Omar. Sí. Desde, desde Conuco Salcedo, provincia hermana Mirabal, con, con Luis Abinader. Luis Abinader, desde de Conuco Salcedo, provincia hermana Mirabal, Salcedo, ciudad progresista, ciudad que yo amo y quiero. Y que tengo muchos amigos allá. Buenas noches, la próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Luis de San Francisco. Luis de San Francisco, que Luis tiene nueve, Abel Martínez tiene dos, Leonel tiene tres, María Teresa no ha cogido ninguna, ni Guillermo Moreno. ¿Qué pasa con Guillermo? Buena. Buena. Desde Castillo, Rafael Arcángel. ¿Por quién? Uh, yo, ah, bueno, yo, yo, yo con Leonel Fernández. Leonel que tiene cuatro, vamos con la próxima llamada. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Luis Abinader. Luis Abinader de San Francisco de Macorís. Correcto, correcto. Eh, tiene diez, Luis. Vamos con la próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir sí. de, de, de, del 24? De, de San Francisco de Macorís con Luis Abinader, cuatro más. Eh, bueno, lleva 11 Luis, vamos con la próxima. Buena, ¿quién usted quiere que lo... Y esto fue de sorpresa, buena. Je, Jesús Severino de la Pascuala de Samaná. Je, Luis Abinader. Jesús Severino de la Pascuala de Samaná. Luis Abinader tiene 12. Buena por aquí, ¿quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? ¿Quién? No sé, ¿quién? No entiende, Abel Martínez, así, ah, Abel Martínez, porque no puedo robarle un voto a nadie. Buena por aquí. Ver, no Buena por aquí. Buena. Buena. Buena. No, no habló. Eh, se cayó. Bueno, Luis Abinader tiene 12. Buena por aquí. Buena por aquí. Luis Abinader. Luis Abinader Luis que tiene 13, buena. Por aquí, ¿quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Buena, buena, buena. Con Luis Abinader. Luis que tiene 14, Abel tiene, vamos, se me cayó esta caramba. Eh, Abel tiene 3, Leonel tiene 4. Eh, y déjenme decirle. Que a más, ya ha cogido más aquí que en hecho de mediodía, que cogió una en hecho de mediodía hoy. Para que lo sepa, buena. Buena. Sí. Buena. Sí. ¿Por quién? Luis. Con Luis. Con Luis, que llega a 15. Sí, ellos hicieron en el hecho de mediodía una hoy. Y, y entonces, este. Buena, buena por acá. Este. Eh, Leonel sacó mucho, eh, pero Luis ganó ahí, 14 a 10, y Abel sacó una. Entonces, eh, la cuenta está, Leonel 3, Leonel 4, Abel 3 y Luis 15. Entonces, ni María Teresa Cabrera, que por petición de un dirigente de ella, mi amigo Daniel Maza la puse, y Guillermo Moreno no han tomado ni una. Buena tarde. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de, Fernández de la Guarana? la Guarana. ¿La ¿Con quién? Buenas. Sí. De la Guarana? Sí. Fernández. Leonel, Leonel Fernández. Fernández que llega a cinco de la Guarana. Buena. Sí, ya lo puse, Leonel Fernández. Buena. A B. Martínez. A ver, Martínez. Tiene cuatro. A ver, Martínez. Está bien. Entonces. Eh, Buenas noches. buena, ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? ¿Aló? Bueno, tiene como problema este teléfono, está ahí la llamada, pero no habla. Sí, sí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? ¿Por quién? Por Leonel, dice él, Leonel llega a 6, a ver tiene 4 y vamos con la próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Con Luis Abinader. Luis Abinader que lleva 16. Eh, otra llamadita buena, ¿quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Desde Castillo, Luis Abinader. Desde Castillo, Luis Abinader, que llega 17. Leonel, aquí tenemos la próxima. Buena, ¿quién usted quiere que lo gobierne? El hombre. Quiero que me gobierne Luis Abinader. L Luis Abinader, di sigan diciendo los sitios. Buenas noches por aquí. Otra, ¿quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? A ver, Martínez. A ver, Martínez, que llega a 5, es la mejor actuación de Abe hoy debo decirlo. Buenas noches. Buena. Buenas. Sí, ¿con quién? Villarriba, Leonel Fernández. Villarriba, Leonel Fernández, que llega a siete. Eh, Buenas noches. ¿Con quién usted está? Omar, de San Francisco de Macorís con Luis Abinader, presidente de Ya, 2024, ya, es sin, sin comentario. Luis Abinader llega a 19, Leonel tiene 7. y... A ver, tiene cinco. A ver, le ha ido mejor que nunca. Porque en una ocasión sacó tres, que fue lo, lo máximo. Entonces, eh, nada, este, vamos con la próxima llamada. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Leonel Fernández, Leonel Fernández que llega a ocho. Leonel Fernández, que llega a ocho. Vamos con la próxima. Buena. Esta que está aquí, me llamó ahorita, tiene que ser una sola llamada buena aquí. Desde Castillo con Luis Abinader. Desde Castillo con Luis Abinader que llega a 20. Tenemos otra llamada por aquí buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Luis Abinader. Luis Abinader que llega a 21. Leonel Fernández tiene 8. ave Martínez tiene 5. 5, 8 y 21. Buenas noches ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Luis Abinader Luis Abinader tiene 22 Próxima llamada Buena, Próxima, la buena. Próxima, la buena. Sí, dígame Hello. ¿Por quién? Fernández de la Guarana Leonel Fernández de la Guarana Leonel llega a 9 Leonel Hello. llega Hello. A 9 Leonel llega A ver eh, tiene Hello. 5 Hello. Y Luis Abinader sí, sí, sí. tiene 22. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Luis Abinader, cuatro años más. ¿De dónde? Francisco Severino. Vamos, la próxima llamada. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Buenas noches. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, Luis Abinader. Luis Abinader que tiene 24. Entonces, la próxima llamada, ¿quién usted quiere que lo gobierne? La próxima llamada, ¿quién usted quiere que lo gobierne? Desde Pimentel, Luis Abinader. Desde Pimentel, Luis Abinader que tiene 25. Buenas noches por aquí. ¿Quién usted quiere? De Villarriba con Luis Abinader. Con de Villarriba Luis. con Luis Abinader que llega a 26. Bueno, esto es una cosa terrible. Eh, entonces, lo que, lo que dice la GALU y lo, las encuestas que yo he hecho aquí, entonces nos equivocan. Buenas noches, ¿y usted? Los maestros. ¿Cómo dice? De los maestros. ¿De los maestros por quién? ¿Por quién? No. No puedo decir porque realmente no se escuchó. No se escuchó que vuelve y marque Porque parece que eh, eh, la señal es mala por ahí Pero aquí dice Próxima llamada, buena Del aguacate de arenoso Hoy Luis Del aguacate de arenoso Que Luis llega a 27 Por aquí buena sí, sí. Buena Desde Sánchez ¿Por quién? Sánchez Samaná por ahí diablo. Sí. Por aquí, próxima llamada. Buenas noches. Desde San, Francisco con Luis Abinader. Desde San Francisco con Luis Abinader. que llega a 28. Buenas noches por aquí. ¿Y usted por quién sería? ¿Por quién? Luis Abinader. Ah, Luis Abinader, que sí. llega a 29. La próxima llamada buena. ¿Y usted con quién? San, San Francisco, Luis Abinader. San Francisco, Luis Abinader, que llega a 30. Eh, Leonel tiene 9. A ver, Martínez tiene 5. Vamos con la próxima llamada buena. Buena. Buena. Buena, man. Sí. De Oye, de, de la bajada con Luis Abinader. De la bajada con Luis Abinader, De La bajada, nunca me habían llamado de ahí. Eh, eh, tiene 31 a Luis Abinader. Eh, sí. Próxima llamada buena. De, de San Francisco, con Luis Abinader. De San Francisco con Luis Abinader. La próxima buena. Luis Abinader, la próxima. Buena. No, este llamó, este llamó ya. Este llamó. Es de a una sola llamada. Es de a una sola llamada, esto es legal. Aquí no podemos venir con truco ni ustedes se pueden autoengañar. Porque es que quiere meter dos votos, y yo no sé por quién fue, porque, pero la cara la conocí. Porque esto no engaña, las caras la había visto porque es una cara que se ve. Entonces, eh, esto es de a un voto, de a, de a un voto. No se autoengañen y, y vamos con un solo voto. Eh, eh, Buenas noches. ¿Y usted por quién se va? De aquí de Salcedo, San Luis Abinader. De Salcedo con Luis Abinader que llega a 33. Leonel tiene 10. Eh, eh, a ver, Martínez tiene 5. Buena por aquí. ¿Quién? Se cayó sin yo querer. Be ah, bueno, aquí está. Buena. Buena. Hello. Sí. Desde Castillo con Luis Abinader. Desde Castillo con Luis Abinader que llega a... Tengo que contar porque ahora se me perdió la cuenta. Buena, por aquí. Sí, buena, Luis Abinader. Luis Abinader, entonces son días 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, Luis Abinader. 10 Leonel Fernández y 5 Abel Martínez. Buena noche. De, casti de Castillo para Leonel Fernández. De Castillo para Leonel Fernández, que llega a 10. Sí, 10, Leonel Fernández. Buenas noches por aquí, ¿usted? ¿Con quién? Buenas. Edwin, Edwin Batista, Tenare, con Luis Abinader. Tenare con Luis Abinader, la próxima, ¿con quién? Buenas. Sí. Buenas, buenas. Sí, ¿por quién usted votaría en el 24? Juana Jiménez, en el sector Villorte, por Abinader. Abinader, que llega a 37. Eh, Leonel tiene 10. Entonces, Abel Martínez tiene 5. Buenas por aquí. Buenas. ¿Por ¿sí? ¿Por quién? Oye, a ver. Por, por a ver, Martínez, que llega a ser el, el, el mejor día que le ha ido a ver. Buenas noches por aquí. Buenas noches, ¿y usted? Buena. usted por quién? Sí, usted por quién. Guillermo Moreno, Guillermo Moreno cogió una, caramba. <risa> <risa> Guillermo Moreno cogió una. Le falta a María Teresa, que no tiene. Buenas noches. Buena. Eh, caramba. Ah, no, velo aquí. Buena, es que se me meten por WhatsApp. Y por... Buena por aquí. Leonel Fernández. Leonel Fernández que tiene 11. Próxima llamada, buena. Sí, la... Luis, Abinader, doctora, yo. Luis Abinader de los Luis Abinader de los Brullones que tiene 38. Luis Abinader. Leonel Fernández tiene 11. Abel Martínez tiene 6. Y Guillermo Moreno tiene 1. María Teresa no ha tomado la primera, así que vamos a ver lo que esto es, para pa que vean lo de la encuesta Galu, buena, buena, y usted, y usted por quién no habla, tiene que hablar, tienen que hablar señores, porque si no hablan, entonces esto se vuelve un, un, un mangú, agencia de viaje feliz, agencia de viaje feliz, 40 años de servicio, ininterrumpido siendo la agencia número uno de todo San Francisco de Macorís y el Nordeste. Y con Adilga, llenado de verdad, la próxima llamada, ¿por quién? Gracias, Adilga. Buena. ¿Por quién? Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández que llega a 12. Gracias a, a, a Adilga, autopresto. Un préstamo fácil donde fácil es tomar prestado. La próxima, gracias, autopresto. ¿Por quién? ¿Por quién? Buena, no, de esa no habló. Buena. Aló, buena. ¿Sí, por quién? Por Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a siete. Buena por aquí. ¿Sí? ¿Y usted por quién? Buena por aquí. ¿Y usted por quién? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández, que llega a trece. Eh, debo decirle que ferretería gama horario corrido de 8 de la mañana dicho autoservicio atención san francisco de macorís y zonas aledañas evite tapones de tránsito porque ya abrió su puerta el más moderno centro de alineación y balanceo y mantenimiento general de su vehículo con que cuenta san francisco de macorís servicio de aire para todo tipo de vehículos por manos expertas. frente a la Estación Texaco-Quisqueya en Huiza. Y, y, y, y gracias a dicho autoservicio. La próxima llamada, buena. Buena, don Omar, Y habla de la bajada, Milo, por Luis Abinader. Por Luis Abinader, bueno, la bajada se puso en orden que lleva 39. Le falta una a Luis Abinader para 40. Leonel Fernández tiene 13. Ave Martínez tiene 7. Buena. Y Guillermo Moreno una. Buena. Es más, es más, es más. ¿Por, por quién? Por, por, desde Castillo, por Luis Abinader, el ¿Qué? que sigue, cuatro más. Llega a 40 Luis Abinader, la próxima, buena, por aquí. Por, por Guillermo Moreno. Por Guillermo Moreno, que tiene dos, Guillermo Moreno. Eh, vamos a ver la próxima, eh, ver buena, la próxima. la próxima, ¿Por quién? Buena desde Nueva York, bro. voy a Abinader. Nueva York, caramba. Se manifestó Nueva York. 41 tiene Luis Abinader. 41 Abinader, Leonel tiene 13. Abel Martínez tiene 8. Guillermo Moreno tiene 2. Eh, hay varias personas aquí que lo veo que me han llamado y no han podido comunicarse, incluyendo amigos míos. Está Jesús, pero que me llaman eh, WhatsApp a veces medio difícil. Buena, eh, eh, eh, y usted por quién? Sí. Martínez de Penteo. ¿Por quién? A ver Martínez. Abel Martínez que llega a 8. Bueno, el mejor día para Abel Martínez en los sondeos que hemos hecho es el de hoy que tiene 8. Eh, tengo que ser honesto, ha, ha, ha repuntado aquí. Eh, Leonel tiene 13. Entonces, Guillermo Moreno sacó 2. Pero una vez Guillermo había sacado dos Buenas noches por aquí. ¿Con quién? Desde Nueva York. Para Luis Abinader, desde New York para Luis Abinader que tiene 42, bueno, este, esto se ha puesto en acción. yo creo que, nada, eh, la encuesta Galo y este programa, y hay que ver que esta zona, esta zona, que es donde se está haciendo esta encuesta, es probable que el PRM y Abinader estén mejor aquí que en otros sitios. Porque cuando usted ve, yo voy a buscar la encuesta a ver cómo están por regiones, porque más o menos se parece a la encuesta Galo, lo que estamos haciendo aquí. Eh, lo único que, que tengo que ver por, por zona a ver qué cómo están los diferentes candidatos en la encuesta Galo. De todas maneras, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle el cómputo final. 42 Luis Abinader, 13 Leonel Fernández, 8 Abel Martínez y 2 Guillermo Moreno. Bueno, este es un abogado amigo mío que yo no puedo dejar de cogerle la llamada. Mi amigo Manuel Sánchez Buena Manuel, me, me, me perdonan Es más, vamos a coger cinco llamadas más Porque si le doy el privilegio a Manuel cinco más, adelante Manuel hermano No, simplemente para saludarte Y decirte que el que está ¿Cuál fue? No fue el que cogió 53 Se vuelve y repite Abinader Abinader, a bueno eh, Llega 43 eh, Manuel Sánchez Vamos a coger un par de llamadas más Yo lo iba a dejar ahí eh, Buenas noches por aquí, buena. Buena. Sí. Omar. Sí. Yo estoy de Nueva Jersey, tengo media hora llamando y no puedo conectarme contigo. Adiós yo mi, mi querido, pero es que se congestiona, aquí tengo yo muchísima gente que yo conozco que no han podido entrar. Pues eh, yo, yo voto por, por Luis Abinader. Pues Luis Abinader que llega a 44, eh, yo sé que nada más no eres tú, es que cuando se producen varias llamadas al mismo tiempo, la, la línea se congestiona. Y yo sé, ve, muchísima gente están ahí que yo lo... Buenas noches, ¿y usted? Bueno, esa se cayó. Eh, eh, buena, ¿y usted por quién? Por semana Abinadé. Abinader. que llega a 45. Abinadé. Sí, ya. Lo, lo Abinader llega a 45. Entonces, no le decía que las líneas se congestionan. Cuando hay mucha llamada ¿Y usted por quién? Del abanico con Luis Abinader. Del abanico con Luis Abinader que llega a 46. Abinader, llega a 46. Eh, no sé, pero esa, la, las encuestas están dando. No sé qué va a hacer la oposición. Miren, hoy se juramentó Pedro Domínguez Brito. El hermano de Francisco Domínguez, ese, ese, ese me, es como que me había llamado ya, <risa> Qué barbaridad, <risa> buena, porque en, en los terminales no estoy seguro que haya llamado, <risa> buena, no, no lo había llamado, madre. no lo había llamado, Era Luis a mi madre, en mi voz. Ah, no me había llamado, lo que pasa que un 512 me llamó, pero el 7070, -70, como que ahí usted me convenció, que no es muy común. Ese pues está bien, gracias. Entonces le decía que cuando a los partidos se le están yendo gente, que se le van alcalde que se le van dirigentes, mire, a mí, no, a mí no me puede convencer nadie que algo raro está pasando. Buenas noches, ¿y usted por quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández que llega a 14. Leonel Fernández llega a 14. Luis Abinader tiene 47. Y Abe Martínez tiene 8. Guillermo Moreno tiene... este, Buena, por aquí. Oye, el que vota por Luis Abinader. Ya, ah, ya, ya, sin ofensa. Cada quien, usted si quiere, vote por Leonel, por Abe, por Guillermo Moreno, pero no tiene que estar ofendiendo. Esto no es para dar opinión. Esto es fulanito. Yo no puedo permitir ni que ofendan a Leonel ni que ofendan al otro, porque esto tiene que ser... Igual para todos. Buena por aquí. Buena. Buena, hello. Sí. Luis Abinader puede llegar a 350. Yo sé que se van de ahí. Está bien. Pero abusador. ya. Ya. Eh, eh, eh. Usted si no quiere, Luis Abinader, <risa> diga por pues, Abeo, por el otro, por el otro. <risa> claro. Buena por aquí. Buena por aquí. Buena, Omar. Buena. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que llega a 15. Eh, vamos a ver. 15, 47. Hello. Buena, sí. Buena, sí. Diga, ¿por quién? Diga, ¿por qué? Abinader. Abinader que llega a 48, buena. La próxima. Por Leonel. que llega a 16. Eh, entonces, 8 este, tiene Abel, 2 tiene Guillermo Moreno. Vamos con la próxima. Buena, Luis Abinader. Luis Abinader que llega a 49. Tenemos otra por aquí por WhatsApp. Buena, Buena por aquí. Buena, Sí, buena. De Constanza, Luis Abinader. De Constanza, Luis Abinader. Por aquí, la próxima, buena. La próxima, buena. Y sí, buena, por Leonel Fernández, para afuera que va Binader. Leonel Fernández, eh, vamos con la próxima, buena. Ustedes mostrando esa histeria, eso le hace daño, porque se ve el odio. Actúen con. 17 tiene Leonel, buena. Con Luis. Con Luis. Tiene 51, la próxima, aquí, la próxima aquí, buena. Por Luis. Por Luis, que tiene 52, la próxima, buena. La próxima, buena. Por Luis Abinader, desde Villarriba. Por Luis Abinader, de Villarriba, que tiene 53. Eh, bueno, yo creo que tenemos que dejarlo ahí porque tengo que irme a la pausa. Nada, 53, Luis Abinader. Este es cómputo final ya. 17, Leonel Fernández, 8, Abel Martínez y 2, Guillermo Moreno. Ya se acabó por el día de hoy. En cualquier momento, hacemos otra encuesta. Eh, ya de aquí para adelante hay que él haciendo porque es que la gente está en política. Nada, vámonos a la pausa y venimos con la parte final. Ya ustedes escucharon todo y les, les pido excusa a la cantidad de gente que vi, mucha gente que no pudieron comunicarse. Eh, pero, lamentablemente, es una sola línea de teléfono que tenemos. Eh, después vamos a utilizar varios celulares, varios celulares, para que la gente pueda tener toda la oportunidad y se deborde. Pero, mientras tanto, agradecido de compartir con ustedes y mañana estaremos aquí mismo a esta misma hora.